Hey, hey, bienvenidos a Kaboom Antes de comenzar el video, tengo una noticia Y es que he empezado un nuevo canal que se llama Trending Kaboom Así que si te gustan las noticias virales y no te quieres perder ninguna Te invito a que vayas y te suscribas al canal Aquí te dejo el link en la descripción Ahora sí, comencemos Google nos presentó su smartphone que lleva por nombre el Google Pixel El cual, según Google, tiene la mejor cámara que nunca hayas visto en un smartphone esta camarilla tiene varias características que la hacen única, empezando por la puntuación de 89 en DXOMark. Además de la capacidad que tiene de captar buenas imágenes en situaciones de poca luz. La velocidad que posee este obturador te permitirá usar continuamente la función HDR. Otra de las características que resaltó Google es la rapidez y el procesamiento del smartphone, gracias a sus 4 GB de memoria RAM y su procesador Snapdragon 821. Pixel podrá grabar en una resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo. Con una resolución de Full HD podría llegar hasta 60 fotogramas por segundo. En conclusión, este nuevo smartphone del gigante tecnológico fabricado por HTC viene a hacerle frente al iPhone 7. Con un precio de 650 dólares será cuestión de tiempo saber cuál de los dos ganará esta batalla. Dime, ¿Tú te lo comprarías? Déjame tu comentario. Además, en este mismo evento, Google nos presentó su primer dispositivo de realidad virtual, llamado Daydream View. Aunque en realidad, como muchas de estas gafas, no nos muestra nada innovador. Lo único diferente es que puedes quitar la funda para lavarla. Y lo típico, puedes ver videos de YouTube y usar Street View. Pero más allá de eso, no hay nada relevante. En conclusión, en este evento no se presentó nada nuevo. Muchos esperaban que se hablara de su proyecto maestro llamado Andromeda que este vendría a unificar lo que es el sistema operativo Android y Chrome OS. Solo quedará esperar a ver qué nos dice Google durante los próximos meses.